¿Qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto, espero que tanto ustedes como los cercanos a su corazón estén muy bien. Este espacio, esta ocasión en la que comparto con ustedes, eh, marcará el inicio de lo que espero sea una permanente comunicación a través de esta herramienta con ustedes, a la cual he llamado videocharlas. No me tardaré más de dos minutos y medio en cada una de ellas y bueno, lo que compartiré con ustedes serán aspectos que en este momento están incidiendo sobre nuestros enfermos y por supuesto el universo que los rodea. Estamos próximos a celebrar el aniversario del de día de las enfermedades raras que se celebra en todo el mundo hoy mismo pues tendremos que participar con las herramientas que se tienen ahora para que esto sea posible por lo que hemos eh, armado en la federación en el proyecto un deseo un herramientaje que nos va a permitir comunicarnos con ustedes hacerlos partícipes de lo que vamos a hacer invitarlos y convidarlos a que estén en estos eventos con nosotros y por supuesto entender de ustedes lo que nos permitan y nos den la oportunidad de conocer. Estoy seguro que la celebración que será en aproximadamente cuarenta y tantos días va a ser diferente, sin lugar a duda, pero va a tener como siempre la sal y la pimienta de la historia, la tradición, la idiosincrasia de nosotros los mexicanos. Seguramente que nuestra voz saldrá al mundo de manera digna, de manera acuciosamente preparada y también de manera gentil. Por lo que muy pronto estaremos nuevamente en contacto. Muchísimas gracias por su atención y por favor cuídense, hagan lo que tengan que hacer para guardar la salud y la tranquilidad. Muchas gracias.